Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de las charlas de introducción a la astrofísica en el marco del programa de los amigos del IAC. Eh, esta tarde el, la temática de las charlas es las comunicaciones ópticas en el IAC, clásicas y cuánticas, y tenemos la suerte de contar con Luis Fernando Rodríguez, Rodríguez Ramos. Luis Fernando. Eh, es, eh, es el jefe del Departamento de Electrónica del IAC y es el investigador principal de, del proyecto que lidera este tipo de, de acciones, de las comunicaciones ópticas con el espacio. Nos va a hablar en la charla de este tipo de comunicaciones, además de las comunicaciones cuánticas y de la actividad del IAC en, en las comunicaciones ópticas en el espacio libre. Tenemos, tenemos la suerte de contar con él porque es una persona que lleva con nosotros casi desde el inicio del IAC casi 40 años. Eh, podemos decir que es quien tiene más experiencia en este tema, en este campo y, y espero que disfruten, esperamos que disfruten de, de su charla. Como ya saben, durará entre 25 y 30 minutos y luego habrá una, un turno de preguntas donde podrán, podrán debatir con él y preguntarle. Así que... Por mí, eh, Luis Fernando, dejo de compartir y compartes tú. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Ok. <coughs> muchas gracias, Alejandra. Vamos a ver si consigo <coughs> compartir correctamente la pantalla. Eh, debería ser aquí. Ajá. <coughs> bueno, gracias, Alejandra, nuevamente. Entonces, bueno, para mí es un placer eh, hablar, digamos, con todos ustedes, y hoy vamos a hablar de comunicaciones ópticas, ¿no? Quizás no sea estrictamente astronomía o astrofísica, ¿no? Son, al cabo comunicaciones, pero, bueno, como verán, tiene, bueno, bastante relación con lo que es la eh, astrofísica. Vamos a ver si consigo ok... Vale, pues empezamos ya sin más. Hay que hay, vamos a ver tres partes, ¿no? Por un lado las comunicaciones clásicas, después un poco de cuánticas, y después un poco las actividades del de, eh, instituto en, en, en estos campos, del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, mmm, bueno ¿qué es decir de las comunicaciones eh, clásicas? En nuestra sociedad es indiscutible, es decir, estamos eh, íntimamente conectados, ¿no? Un teléfono desde hace bastante, bastantes años, televisión, radio, internet, ahora telefonía móvil, eh, no bueno, sé, redes sociales. Estamos tremendamente conectados. Pero entonces me pregunto, bueno, se preguntarán ustedes por qué las comunicaciones ópticas, qué tienen de, de especial las comunicaciones ópticas. Vamos a ver si lo vemos con un ejemplo bastante simple, ¿no? Eh, el concepto de, de modulación no he puesto es algo lo que quizá algunos estén familiarizados pero bueno otros quizá no tanto ¿no? entonces eh, bueno la modulación de amplitud que aparece a la izquierda qué significa bueno que tenemos lo que llamamos una portadora una onda senoidal que de alguna manera pues pues resulta que, que se propaga muy bien en el espacio, ¿no? Eh, bueno, y, y es lo que se usa en muchos campos, por ejemplo, de la radio, la televisión, etc. Pero claro, la tenemos que modular, ¿no? En amplitud. ¿Eso qué significa? Pues tenemos que mandarle la información que queremos mandar, ¿no? Aquí a la izquierda, pues tiene la eh, modulación de amplitud en la cual, bueno, pues si uno quiere mandar un, bueno, una onda eh, modulada, eh, si una onda de más baja frecuencia, pues bueno, pues al final la portadora queda modulada en la amplitud, depende de la eh, onda moduladora, ¿no? También lo podemos hacer en frecuencia. Entonces aquí, pues la portadora, pues si se fijan, pues la cambiamos, cambiamos su frecuencia dependiendo de la onda que queramos modular, ¿no? Bueno, esto es bueno, esta estrategia, pues, se ha utilizado durante eh, cientos de años, ¿no? Ya eh, para, digamos, lo que es la radio y la televisión, pero claro, mmm, hay un pequeño problemita, o bueno, ¿cuál es el efecto de esta modulación, no? Entonces el efecto mudo ha un intento explicarlo en, en, este, en este dibujo, es decir, esta, esta flecha que ven aquí representa a la portadora, y esto es un eje de frecuencias, aquí está la frecuencia cero, y esto es un eje de frecuencia. Entonces, bueno, la señal suele estar en una frecuencia bah, aquí puede estar la voz de una persona, o puede estar, bueno, pues la exploración de una cámara... Eh, de televisión. Entonces, pues para poder transmitirla, pues lo que se hace es una multiplicación, es decir, se hace una transportación de lo que es la señal a eh, la portadora. Y entonces, pues, por, eh, digamos, efecto de las transformaciones de Fourier, pues bueno, pues lo que queda en el eje de frecuencia es que, de alguna manera, el dibujito aparece a ambos lados. Y eso ya nos da una idea de cuál es, la cantidad de información máxima que podemos transmitir, es decir, la que hay entre el cero y la portadora. ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuanto mayor sea la frecuencia de la portadora, pues tanto más información vamos a ser capaces de transmitir. Y ese es un detalle muy importante. Por ejemplo, aquí les pinto la frecuencia aproximada de muchas portadoras habituales. El teléfono fijo iba sin modulación ninguna, ¿no? pero por ejemplo la radio AM, pues eh, 540 kHz empezaba la banda y sigue empezando todavía. La radio en frecuencia modulada, pues en 88 MHz empieza la banda, en VHF y UHF, que es algo que ya pasó un poco a la historia, pero los mayores pues nos acordamos, eh, eh, bueno, pues empezaba en 47 y 470 MHz, ¿no? La televisión digital terrestre empieza a 400 MHz también. Las Wi-Fi, que estamos súper acostumbrados, pues ahí están en dos bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. La telefonía móvil, hay varias bandas, ¿no? Pero bueno, aquí en España, pues, bueno, pues la, una a una muy utilizada son 900 MHz, ¿no? Pero entonces aquí viene la gran diferencia. La fibra óptica utiliza la luz para transmitir la información. Y entonces lo hace la portadora pues a 300 terahercios, que son 300 mil gigahercios, o 300 millones de megahercios. ¿no? Es decir, pueden ver claramente por qué la luz es adecuada para transmitir cosas. Eh, y bueno, y, y lo tenemos en casa, bueno, no sé ustedes, pero bueno, yo tengo la la fortuna de tener la fibra óptica y, y bueno y la, la comunicación es digamos excelente porque usamos la luz como, como portadora. ¿no? Entonces, claro, dicho esto, pues, claro, desafortunadamente hay sitios donde no podemos usar fibra óptica. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues entre otras cosas se está moviendo el, el destinatario de la comunicación. Por ejemplo, un barco o un satélite, un avión o un submarino, pues, pues claro, no pueden llevar la fibra óptica amarrada por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, mmm, lo tradicional es usar eh, radio, radiocomunicaciones, ¿eh? sí, sí. Pero, el, entonces, tenemos que usar lo que llamamos Free Space Optical Communications, por las siglas en inglés, es decir, comunicaciones ópticas en espacio libre. Si son comunicaciones ópticas en las cuales no hay una fibra que transmita la señal, sino que van pues, por, por, el, por el aire, por el espacio, ¿no? de alguna manera, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ventaja tienen las comunicaciones ópticas respecto a las comunicaciones radio, que serían la alternativa en este caso? Porque ya si podemos llevar la fibra óptica, debemos llevarla, claramente, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Pero si no podemos llevar la fibra óptica, bueno pues entonces eh, podemos plantearnos usar las comunicaciones ópticas en el espacio libres. Por ejemplo, ventaja en el peso. El peso de una emisora de radio es mucho mayor que el, el peso de una emisora o de una comunicación óptica. La potencia necesaria es mucho mayor en radio que en comunicaciones ópticas. La regulación, esto es un detalle muy importante eh, para utilizar ondas de radio, lógicamente, como pueden interferirse unas respecto a otras, pues hay que pedir unos permisos, están reguladas las bandas, ¿no? Nadie puede coger y emitir alegremente. Eh, en cambio, las comunicaciones ópticas no necesitan esa regulación porque son extremadamente directivas, y entonces la posibilidad de que nos interfieran o de que interfiramos es muy pequeña. El ancho de banda que ya he comentado, ¿no? Y también el tema de la seguridad, que eh, en estos días, pues, pues claro, con esta guerra que tenemos en Europa, pues tiene su, su importancia, ¿no? O sea, el tema de la directividad hace que sea especialmente significativo el que usemos comunicaciones ópticas en espacio libre, porque son muchísimo más difíciles de escuchar o de interferir porque son tremendamente directivas es decir una, una emisión de radio pues, pues la puede captar cualquiera diría con una antena más o menos pues oye pues, eh, pues, pues se puede captar una comunicación óptica es mucho más difícil porque es tremendamente directiva ¿no? desafortunadamente pues también tiene algunos inconvenientes como por ejemplo eh, las nubes eh, digamos que eh, eh, las nubes, pues, pues, son muy malas para las comunicaciones ópticas, es decir, pues, no dejan pasar las nubes, así de simples, ¿no? Eh, no digamos ya la lluvia y, y estas otras cosas. Hay otro tema también que es la turbulencia atmosférica, es decir, cuando, aunque, la turbulencia, aunque la atmósfera esté transparente y esté un día buenísimo, eh, bueno, pues, la turbulencia atmosférica, es decir, el, el, la atmósfera, pues, no se comporta de una manera constante y uniforme, entonces bueno, eso también produce una serie de inconvenientes en las comunicaciones ópticas que no pasan en la radio, ¿no? Y otro detalle es el apuntado, que por un lado hemos dicho que la directividad era una ventaja, pero claro, eso también puede ser una desventaja, porque cuando uno quiere hacer una comunicación óptica, pues tiene que apuntar muy directamente al receptor, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo que una no sé, una antena parabólica que, por ejemplo, una antena convencional que podemos apuntar, bueno, pues a mano más o menos, con una brújula o algo así, o sea, no, no, esto pues es bastante, eh, mucho más directivo y por lo tanto mucho más exigente, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí las comunicaciones ópticas pues, se han ido desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Pero, bueno, nunca han acabado de despegar, esa es la verdad, estas ventajas llevan existiendo desde hace, pues, 20 o 30 años, yo la llevo viendo tranquilamente, pero bueno, los sistemas de comunicaciones ópticas en espacio libre, en cambio la fibra óptica se ha impuesto completamente, pero en espacio libre como que, como que no. Pero, miren ustedes por dónde, recientemente han encontrado un nicho donde las comunicaciones ópticas en espacio libre son imprescindibles, que son las comunicaciones cuánticas. Entonces, pues vamos a entrar en este segundo grupo y ver... Pues un poco vamos a hablar de las comunicaciones cuánticas, ¿no? ¿Y para qué sirven las comunicaciones cuánticas? Vamos a comentar un poco lo que es el cifrado de una cosa. O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa cifrar un mensaje con una clave? Bueno, ahí lo pongo. O sea, realizar una operación matemática sobre el texto original usando la clave de forma que el resultado no tenga significado para nadie que no conozca la clave. ¿no? Eso pues más o menos pues nos hacemos una idea. Por ejemplo... Eh, una operación matemática simple, pues puede ser la operación XOR, que eh, combina los bits de la manera que aparecen ahí. Es decir, si son distintos da un 1 y si son iguales, pues da un 0, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar que vamos a cifrar pues, el texto plano este que aparece ahí, 010001, que sería una A en ASIC. Y, bueno, con esa clave que aparece, entonces el texto cifrado, pues saldría el que viene ahí debajo. Tampoco hace falta... Digamos, dedicar mucho tiempo a esto, pero verán que cuando el bit es igual, pues da un 0, y cuando el bit es distinto, pues da un 1. ¿no? A continuación podemos descifrar con la misma clave y haciendo la misma operación, que es la parte que aparece debajo. Verán que cuando el, los dos bits eh, verticalmente son iguales, pues da un 0, y cuando son distintos, pues da un 1, y entonces podemos pues, recuperado el texto plano que estaba arriba. ¿no? Ese es el, bueno, eso es lo que es un, un cifrado. Un ejemplo, naturalmente, los cifrados son, pueden ser un poco más complejos. ¿no? Vale, entonces, el caso es que eh, han visto que la, el punto interesante es que existe una clave, ¿no? que es la que sirve para hacer el cifrado. Entonces, bueno, mmm, supongamos que dos personas quieren comunicarse de una manera secreta, entonces, pues nada, lo único que tienen que hacer es coger una clave y compartirla entre ellos y nadie más. Entonces, pues nada, uno cifra un mensaje y el otro lo lee con la clave. Los dos tienen la clave, pues perfecto, ¿no? Pero claro, está el problema de que tienen que reunirse para intercambiarse la clave, porque si no, pues claro, lo pueden pillar. Entonces, claro, claro uno no puede reunirse con todo el que quiere mandar un mail o mandar algo secreto previamente para intercambiar la clave y que nadie lo vea, ¿no? Entonces hay un sistema diferente que se utilizamos desde hace mucho tiempo, que es usar cada uno de ellos, pues tiene una clave que se llama pública, y que la publica a todo el mundo, o sea, todo el mundo conoce la clave pública de todo el mundo. Pero está hecha esa clave pública de una manera tal que solo quien la generó puede descifrar el mensaje, es decir, vamos a, a ver un poquito... Cómo, cómo funciona la clave pública y la clave privada, porque, bueno, es bastante simple. Es decir, eh, bueno, como siempre que hay comunicaciones, pues, mm, bueno, pues se habla de Alice y Bob. ¿no? Entonces, eh, bueno, imaginemos que Alice coge y quiere mandar un texto a Bob, que es lo que siempre pasa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con el texto plano? Pues, encriptarlo usando la clave pública de Bob, que tanto Alice como el resto del mundo conocen porque es una clave pública. Muy bien, entonces manda el texto cifrado, y cuando llega, solamente Bob tiene la clave privada con la que solo él puede descifrar el texto. Entonces, Bob tiene que mantener en secreto la clave privada, y por eso aparece aquí un poco borrosa, ¿no? Mientras que publica sin contemplaciones la clave pública, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se basa este mecanismo? ¿Cómo se obtiene la clave pública segura? ¿no? Entonces, bueno, actualmente lo que utilizamos son problemas matemáticos muy difíciles de resolver, ¿no? como la factorización de un producto de dos números primos, muy grandes ¿no? o sea, dos números primos, si los multiplicamos, aquí he puesto dos números primos que me han parecido, ¿no? Hacemos la multiplicación y da esto, ¿no? Entonces, pues esta podría ser mi clave pública, se la digo a todo el mundo, y tan tranquilo. Entonces, con esa clave, cualquiera puede cifrar un mensaje, y como yo soy el único que voy a saber los dos números cuyo producto daban esa clave, pues seré el único que puedo descifrar. Porque el método descifrado así me lo permite, ¿no? Entonces, claro... Eh, averiguar cuáles son los dos números primos que dan este valor Pues probablemente para un ordenador pues no sea mucho problema Esencialmente pues tiene que ir uno por uno más o menos bueno, eh, Pero claro, cuando el número primo es extremadamente grande eh, Y tiene centenares de cifras Pues entonces ya no es tan fácil De hecho es imposible para los ordenadores actuales Porque bueno, en eso se basa el secreto de coger dos números primos que son tremendamente grandes y multiplicarlos y entonces, bueno, pues aunque el, todos sepamos que el, la clave esa, la clave pública, es fruto de la multiplicación de dos números primos muy grandes, el averiguar cuáles son los números primos, pues imposible para los ordenadores que están en hoy en día ¿no? pero en el futuro podrían aparecer ordenadores capaces de resolver el problema, esa es la verdad Incluso ordenadores cuánticos. Entonces, bueno, mmm, podemos buscar otra manera, ¿no? Que es la criptografía cuántica, la base de las comunicaciones cuánticas, que utiliza pues, el concepto básico de la física cuántica para garantizar el secreto de lo, de, en el intercambio de clases. ¿no? Que es que cuando el estado cuántico pues, se mide, pues se altera. Así de simple. Y eso está incluido dentro de lo que es la, la física de nuestra, nuestro universo. Con lo cual, si alguien nos lee el estado, nos enteramos. Y por lo tanto, estamos garantizados que no habrá nunca ningún ordenador ni nadie que pueda rompernos el secreto. Vamos a ver un ejemplo con, con fotones, ¿no? que son los componentes cuánticos de la luz. ¿no? Concretamente con fotones entrelazados. Entonces me planteo, ¿cómo se generan fotones entrelazados? ¿Qué, ¿Qué es eso de fotones entrelazados? Y entonces, bueno, pues aquí les pongo un, un, un ejemplo, ¿no? Es decir, imagínense un láser de, de 4, 5, 405 nanómetros, un láser azul bastante potente, que lo hacemos incidir sobre un cristal no lineal. ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que hay un proceso, vamos a decir, a no, un proceso muy poco probable, con una probabilidad muy pequeña, pero claro, como hay muchísimos fotones, pues nada, pues resulta que espontáneamente genera dos fotones de la mitad de la energía. Es decir, si se fijan, es, este es el doble de la longitud de onda, entonces es la mitad de la energía. Y los fotones resulta que salen entrelazados, con ángulos opuestos y con la misma polarización. ¿no? De este, en este modo salen con la misma polarización. Bueno, ¿qué es la polarización? También vamos a comentar, bueno, la polarización, bueno, es algo, bueno, mmm, digamos, es, es el ángulo en el que se producen las oscilaciones. Es decir, eh, podemos imaginar una oscilación, pero pues aquí hay un señor moviendo una cuerda. ¿sí? Entonces, esa cuerda, pues la podemos sacudir y la podemos sacudir verticalmente u horizontalmente. Entonces, bueno, pues en este caso la polarización es vertical y en el otro la polarización horizontal. Y eso tiene una cierta venta una cierta importancia, desde luego, si queremos que la hoja, eh, la cuerda, pues pase por un, lo que sería una ranura. ¿no? Ya ven que la, si la ranura es vertical y la polarización es vertical, pues el movimiento pasa, pero si la ranura es horizontal o oh, perdón, si la ranura es vertical, pero la polarización horizontal, pues el movimiento no pasa, se talla contra la eh, ranura, ¿no? En el caso de la luz, pues bueno, lo que se mueve verticalmente o transversalmente al movimiento de la, de la onda, pues el campo eléctrico, ¿no? Pero bueno, el tema de la polarización de la luz es algo que, que, bueno, que, que no que conocemos, ¿no? Está en nuestra vida, las gafas de sol polarizadas, ¿quién no ha tenido una gafa de sol polarizada?, que, que favorecen el paso de la polarización vertical, porque los reflejos del sol en el mar o en eh, o la carretera son, en general, superficies horizontales, ¿no? Entonces, bueno, pues, si, si suprimen los reflejos de, de la polarización horizontal, pues ven mejor, digamos, tienen menos reflejos, ¿no? Ah, y también para las películas 3D, ahora ya no están de moda, pero hubo un tiempo que todos veíamos películas 3D y entonces, pues, nada, nos poníamos una gafa, que la gafa simplemente era bueno, pues un polarizador, entonces pues el, el proyector mandaba la luz vertical y horizontal y eh, digamos que conseguíamos que un ojo viera una, eh, el, una luz polarizada de, con una dirección y la otra pues con otra dirección y así pudiéramos ver imágenes diferentes en cada ojo, que es lo que nos daba la sensación de la tercera dimensión. ¿no? Vale. ¿Y qué significa que los fotones estén entrelazados? Esto es lo maravilloso. Es algo que se sale de nuestro entendimiento habitual, ¿no? Es decir, eh, eh, eh, bueno, supongamos que medimos la polarización de uno de los fotones, Imagino, no sé cómo, la medimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si nos da ese fotón vertical, entonces la medida del otro también es vertical, y si nos da horizontal, pues, pues la medida del otro pues también da horizontal. Bueno, hasta ahí no parece nada disparatado, ¿no? Pero no, no. Pero lo realmente asombroso es que la elección de da vertical-horizontal se produce en el momento de la medida y no en el momento de la generación del fotón. Es decir, que la medida puede hacerse mucho después de que se hayan generado los fotones, muchísimo después. De hecho, bueno, este experimento en el que. Me, tenemos aquí que una medida pues, se hace en La Palma y la otra se hace en Tenerife, que eh, están separadas, islas separadas 144 kilómetros. Y sin embargo, sigue cumpliéndose el hecho de que si uno da horizontal, el otro da horizontal, por separados que estén, incluso aunque estén separados más allá de lo que sería la velocidad de la luz, que es, digamos... Mmm, el límite de la transmisión de información eh, en, en nuestro universo. ¿no? Entonces, eso, bueno, eso fue una paradoja que bueno, molestó mucho en su momento, eh, se conoce como la paradoja EPR de Einstein, Podolsky-Rodin, eh, eh, que, bueno, que la utilizó Einstein para decir, no, no, eso es imposible. Eso es imposible. Pues resulta que no, que hay, eh, digamos, muchos experimentos de con fotones que están realmente entrelazados y que, de alguna manera, pues cuando uno da un valor, pues el otro da el mismo valor por lejos que se encuentre. ¿verdad? ¿Cómo podemos comprobar que los fotones están entrelazados? Bueno, eso costó bastante. Eso, para, para hacer eso hay que verificar que, que no se cumplan las desigualdades de Bell, que, bueno, Bell es un John Stuart Bell, que, bueno, murió el hombre en el año 90, pero que se le ocurrió una manera de poder comprobar que, eh, digamos, que los fotones están entrelazados. ¿no? no vamos a meternos mucho ahí dentro porque sería disparatado, pero, pero bueno, ahí ven una gráfica de, eh, o sea, consiste en poner los detectores de polarización en vez de entre eh, 0 grados y 90 grados, o sea, horizontal y vertical, pues ponerlo en 45 grados. Entonces si se fija en el eje horizontal, aquí pues tanto en 90 grados como en 180 grados, la predicción clásica y la predicción cuántica dan lo mismo, ¿no? pero en 45 grados ¿no? la predicción clásica, da, eh, esto es 0.25 y esto es 0.33, eh, aproximadamente. Entonces, eh, digamos, la correlación, se trata de analizar eh, los, las estadísticas de las medidas, ¿no? Y entonces, midiendo las correlaciones, pues, eh, bueno, pues, si la predicción que da la mecánica cuántica es menor que la que da la mecánica clásica. Entonces, bueno, pues, estos experimentos mmm, se hicieron y eh, te permite saber, si los fotones están entrelazados, pues entonces puedes garantizar que nadie te ha escuchado. Es decir, ¿cómo se garantiza el secreto en la transmisión? Bueno, pues, si comprobamos de alguna manera que estamos incumpliendo las desigualdades de Bell, o sea, por ejemplo, generamos dos fotones entrelazados, Medimos uno y el otro lo mandamos al destino. Entonces, si alguien hace una medida intermedia del fotón que hemos mandado para averiguar cuál es la clave que estamos utilizando, porque esto todo lo estamos usando para transmitir la clave, pues de nada que alguien nos escuche, nos esté hackeando, nos enteraremos, porque necesariamente deberá dejar de incumplirse ...la desigualdad de Bell... ...porque ya los fotones deberán estar... ...dejarán de estar entrelazados... ...porque en cuanto los lee... ...ya ha perdido el entrelazamiento... ...entonces sabremos que nos han hackeado... ...esa es la idea... ...y bueno... ...y, y esa es la idea que hay detrás... ...del premio Nobel de física de este año... ...que bueno claro... ...no se lo pudieron dar a... ...John Stewart Bell porque desgraciadamente... ...falleció hace bastante tiempo pero se los dieron a las tres personas que eh, de alguna manera pusieron en práctica mm, su idea. Es decir, eh, John Clauser ideó un experimento para llevar a la práctica las ideas de Bell y lo llevó a cabo. Eh, Aspect demostró que podía cambiarse el experimento después de lanzar los fotones. Es decir, esto que les he comentado que primero lanzamos los fotones y después al cabo de rato hacemos la medida. ¿no? Y podemos... Y comprobamos que, aunque los fotones los hemos lanzado hace tiempo, ¿no? depende de la medida, y no que los fotones habían ya ellos decidido cómo iban a ser no, no, depende de la medida. Y por último, Schillinger que, bueno, que, bueno, que ha trabajado aquí en el instituto, eh, en el sentido de que estuvo ¿no? muchos de sus experimentos entre La Palma y, y Tenerife, y concretamente uno de ellos, el de la teleportación cuántica, según el cual, bueno, pues ahí, eh, digamos, existe la posibilidad de, digamos que, pasar el estado cuántico de un fotón a otro fotón. Pero se pierde el primero, es decir que no podemos copiar, o sea, podemos copiarlo, pero perdemos el primero. Con lo cual, digamos que seguimos sin poder copiarlo y así recibimos una un ristra de fotones que incumple la desigualdad de Bell podemos estar tranquilos que nadie nos ha podido escuchar Bien, y ahora ya entramos está en la última parte que es, eh, bueno, hacerles un resumen de, de cómo estamos nosotros qué hacemos nosotros en el Instituto de, en Comunicaciones Ópticas en el Espacio Libre Bueno, mmm, todo empezó... Mmm, 1989, por ahí hace muchos años, con la caída del muro de Berlín, por, por raro que les parezca ¿no? Entonces la Agencia Espacial Europea eh, quiso mm, ubicar una estación óptica, iba a lanzar un satélite que se llamaba Artemis y entonces pues quiso ubicar una estación óptica para comunicarse con un satélite en un sitio, bueno, para el mejor que se le ocurrió, ¿cómo no? entonces, pues, ese fue el observatorio del state Entonces, en 1989 se firmó un acuerdo con el IAC, y lo de la calidad del muro de Berlín es una anécdota, pero, pero es cierto, es decir, el telescopio que está ahí eh, era un telescopio que se había encargado, se había fabricado por la empresa Carl Zeiss, por encargo de la República Democrática Alemana de aquella época, y claro, con la caída del muro de Berlín, pues no, no tuvieron dinero para pagarlo, no decir bueno desaparecieron. Eh, y entonces, pues nada, pues no sabía muy bien qué hacer con el telescopio, y se lo vendieron a, a la Agencia Espacial Europea por un precio muy pequeño, y entonces acabó aquí en Tenerife. Esa es la anécdota, ¿no? Entonces, bueno, en el pasado hemos tenido, mmm, bueno significativas implicaciones en, usando este, este telescopio, como la primera comunicación cuántica que, que he comentado con la palma de, de, de una distancia tan, tan grande, eh, las comunicaciones con sondas que eh, estaban orbitando la Luna, la, la sonda LADY, o eh, comunicaciones, proyectos para comunicaciones inter, interplanetarias. ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, eh, y con los fondos de recuperación, pues entonces el, el instituto, eh, bueno, persigue la creación de un grupo estable de investigación y desarrollo en comunicaciones ópticas en el espacio libre, con una cierta vocación comercial y ubicado en IACTEC. Eso pues está basado en los fondos de recuperación, de los cuales dos millones de euros fueron destinados al instituto con este fin. Entonces eso ha creado, ha dado un impulso grande a este a este, este área en, en el instituto. ¿no? Queremos utilizar la experiencia del IAC en óptica adaptativa, que es bueno, otra cosa que podría dar a, para una charla de, de esta o para muchas otras charlas, ¿no? de, que es bueno, de lo que se trata de la compensación de la turbulencia atmosférica. ¿no? Entonces, eh, como tenemos mucha experiencia en, en óptica adaptativa, en compensar la atmósfera usando espejos deformables, sensores de frente de onda, etc., bueno, pues queremos usarlo como palanca para intervenir y mejorar las comunicaciones ópticas, ¿no? Y también, por supuesto, el acceso al telescopio OGS, la óptica de la Gran Extensión que La Breva, y también al observatorio observatorios, como no, del de, eh, TEI, del Roque de los muchachos, entre los cuales, pues existe este, este privilegiado enlace, ¿no?, que es extremadamente interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a hacer un repaso de algunas de las actividades, por ejemplo, la creación y notación de laboratorio de comunicaciones cuánticas, que, bueno, pues que, que, que, bueno aquí tienen algunas fotografías. La transmisión de claves cuánticas en el laboratorio es algo que, bueno, que estamos haciendo. Eh, cre queremos, crear, queremos crear una infraestructura permanente de investigación en comunicaciones ópticas entre las Islas de la Palma y Tenerife, es decir, ubicada en ambos observatorios, que sería una cosa única en el mundo, como les decía, y bueno, queremos facilitar que el grupo de investigación, no solo nosotros, sino bueno, pues cualquiera que, que, que quiera colaborar con nosotros, pues tenga la posibilidad de ensayar comunicaciones ópticas entre los dos observatorios, ¿no? que ahí es algo que se ha hecho ya bastante y que bueno, facilitarse o sea, poner un edificio cada uno eh, adecuado y poner una infraestructura para que de alguna manera, vamos a decir así, relativamente cómoda, pues se pueda eh, realizar. Eh, experimentos en, en, de investigación entre esas dos eh, observatorios, ¿no? En 2024, a eh, principios de 2024, esperamos lanzar el satélite ALICE-1, nano satélite usa de 12 IUS, que es propiedad del instituto completamente y que contendrá un módulo de comunicaciones ópticas. Eso estamos ya en, en ello, ¿no? Eh, yo creo que es el primero que se lanzará en España. ¿no? Eh, bueno, hemos participado en el programa Breakthrough the Starshot Que es un programa, mm, bueno, pues muy, muy interesante Que enviará una sonda a, a la estrella más cercana, próxima a Centauri Que tenemos, o sea, la, próxima, la estrella más próxima está a cuatro años luz Entonces, esta, esta sonda eh, pretende un, una vela que pretende impulsarse con un láser Entonces la sonda, pues claro se espera que viaje a como al 20% de la velocidad de la luz contra esa aceleración. Tardará 20 años en llegar, la sacará una foto y nos la mandará de vuelta que tardará 5 años en llegar. Es decir, estamos hablando de 25 años en la broma. Entonces, bueno, pues el plan es lanzarlo, pues no sé, a finales de siglo. Hay que hacer mucho más desarrollo para para poder llevar esto a cabo. Entonces, bueno, pues la gente joven que nos esté escuchando, pues, que, que se apunte a esto, porque eh, yo creo que a mí ya pues no me llega ni de coña, ¿no? por decirlo coloquialmente. Hay otras actividades también que estamos, en ello, por ejemplo, satélite Caramuel, satélite Caramuel es un satélite geoestacionario promovido por, por IPASA, que eh, es alguien que, una empresa que conocerán, porque, bueno, es la que tiene satélites en España y ahí verán un montón de empresas de, de primer nivel, y también algún banco, eh, porque, bueno, se pretende hacer una transmisión comercial de eh, claves cuánticas, desde un satélite geoestacionario, ¿no? Ahí estamos nosotros también, nuestra participación en la óptica adaptativa. Entonces, bueno, estamos, hemos completado la, la, la fase A, y esto pues la verdad es que tiene una una pinta excelente. ¿no? Otra cosa que estamos haciendo, el desarrollo de una estación óptica terrestre transportable, que tendrá pues, el aspecto este aproximado que ven aquí, ese será un remolque con un telescopio, que, con el que pretendemos poder recibir claves cuánticas de un satélite, o eh, mandar claves cuánticas de una isla a otra, o, bueno, o hacer el uso que, que, que estimemos oportuno. Está realizado una empresa, Sete Ingenieros, que bueno, una empresa grande de, que tiene mil y pico ingenieros eh, que se dedican a, sobre todo a, eh, a aeroespacial y, y naval. ¿no? Eh, otra cosa que estamos haciendo, el proyecto Enlace, que son comunicaciones ópticas, estas no son cuánticas, eh, basadas en láseres ultrarrápidos. ¿no? Los láseres ultrarrápidos tienen una serie de ventajas a la hora de propagarse en situaciones adversas, ¿no? Y entonces, pues, hay también una serie de, de empresas y de universidades que, digamos, estamos metidos en, en esto, incluido el Centro Nacional de Microelectrónica, ¿no? bueno. Tenemos un par de eh, actividades también, eh, por ejemplo, el encargo de Dindra para el desarrollo de un modelo de propagación de láser en atmósfera, y también tenemos, bueno, estamos fraguando, todavía no lo tenemos, el, el encargo de Navantia para el desarrollo de comunicaciones ópticas para barcos, junto a la Universidad de Vigo. Vean que, digamos que los barcos, en el caso de Indra es para aviones, es decir, siempre que no hay fibra que se pueda conectar, pues el colocarle una comunicación óptica, pues, mm. es positivo, ¿no? eh, Y, bueno, pues por último, comentar un poco el, el equipo en el que estamos. Eh, bueno, yo soy el IP, pues tenemos ahí dos personas dedicadas al 100%, hay una tercera que está siendo seleccionada, hay un equipo de personal fijo del IAC, hay, bueno, hay personas, bueno, ahí tenemos una persona en Australia que, digamos, que hizo la tesis conmigo hace un tiempo. Hay personas que han hecho trabajos fines de máster, estudiantes en práctica, eh, becas de verano. Bueno, es eh, un, un equipo que, que, previsiblemente, si todas las cosas estas que he comentado salen, o alguna de ellas, pues, aumentará eh, probablemente. Y eso es todo por mi parte. Entonces, pues nada, ahora eh, encantado de cualquier pregunta que puedan tener, poder responderla a la medida de mis posibilidades. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta presentación tan, tan detallada y tan clara. Y pues nada, abrimos el turno de preguntas. Por el chat o directamente, quien quiera preguntar puede puede quitar eh, muteado, puede. Aquí tenemos una pregunta por el chat. Eh, eh. Juan Ortega Navas. Dice Luis Fernando, gracias y enhorabuena por las charlas De las muchas cosas que no entiendo de la cuántica, me gustaría saber a nivel de ingeniería, cómo se puede conseguir lanzar uno a uno los electrones contra las dos famosas rendijas. Vale, una pregunta muy, eh, digamos, apropiada. Sincero. Bueno, el camino es, eh, digamos, poner eh, atenuadores, mm, digamos, muy, muy, muy grandes, atenuadores muy grandes, eh, de forma que, bueno, pues salga un número muy pequeño de fotones siempre, ¿no? Ese es el, esa es la, la, la, la clave. Eso en caso de. Um, digamos de, de, de comunicaciones cuánticas, pues necesitamos lanzar pues un fotón o ninguno. Los métodos son, hombre, lo que yo he explicado aquí a lo mejor es una simplificación, pero en la realidad, eh, de lo, bueno, pues de lo que se trata es que bueno, hay que conseguir que los fotones salgan pues, pues de uno en uno prácticamente, y, y el tope que hay, más o menos que toda la, la electrónica que puedan lanzar o controlar, del orden de pues como 500 megahercios o sea, 500 megafotones eh, por segundo o un gigafotón por segundo, algo así, que no es mucho que no es mucho de ahí que la óptica adaptativa tenga una importancia vamos a decir así, vital para poder compensar en la medida de lo posible, los efectos negativos de la turbulencia atmosférica y conseguir que de todos esos fotones pues haya un máximo que acaben llegando, ¿no? porque habrá muchos que se pierdan por el camino debido a la atenuación de la atmósfera, absorción y, bueno, y también de la turbulencia. Sí, sí, esa es la, la idea. Esencialmente son atenuadores. Tenemos otra pregunta aquí, Anselmo. Dice: Sobre el personal de ingeniería, ¿qué formación deben tener para poder ser parte del equipo de comunicaciones cuánticas? ¿Es posible adquirir esta formación en la Universidad de La Laguna? Bueno, gracias, Anselmo, por la pregunta. Comentar que estamos buscando gente, que vamos a necesitar gente en el futuro. Ya pueden ver con que estas cosas salgan, ¿no? Entonces la formación es eh, variada, por un lado hay eh, formación en comunicaciones, estrictamente, es decir, pues no sé, ingeniería de telecomunicaciones, por ejemplo, para todo lo que son los temas de modulaciones y demás, hay un, una parte de física, eh, de física de la atmósfera, de física de la atmósfera, que bueno, pues son, bueno, se estudia también pues, en astrofísica, no se estudia en muchos lados, la verdad, no física de la atmósfera. Después hay otra parte de propagación de, de ondas eléctricas, o sea, electricidad de magnetismo, onda en general, se estudia en telecomunicaciones, se estudia en física, um, hay también, bueno, hay también, por supuesto, um, eh, software, programación en general, hay un tema de matemáticas, también de, bueno, todas estas algoritmias, eh, todas, bueno, pues también, eh, digamos que somos un grupo multidisciplinar necesariamente, ¿no? Y tienen cabida muchas eh, formaciones, ¿no? Y son, y bueno, lo normal es que o sea, ahora, por ejemplo, tenemos gente de óptica, tenemos gente de telecomunicación, tenemos gente de física, eh, tenemos gente de informática. Esa es la, la realidad. Vienen con una formación y, bueno, el resto, pues nada, pues lo, lo aprendemos como hemos aprendido todo aquí. Sí. Y eh, respecto a si se puede adquirir la formación en la, en la ULL, pues sí. Bueno, estas que he comentado, muchas de ellas se pueden adquirir, sobre todo la de física e informática. Y la de óptica, pues un poco menos. ¿no? Sí, sí. Y la de telecomunicación, pues poco también, poco. Sí. Muy bien, tenemos otra pregunta de Liliana que dice: ¿por qué medio se podría tener internet cuántico? ¿Satélites o antena? Bien, eh, vamos a ver, eh, se podría tener, se podría tener, eh, digamos, por fibra se pueden transmitir cuánticamente, pero el problema que hay es que, eh, digamos, no llega a más allá de 100 kilómetros ¿no? entonces por ese motivo eh, las comunicaciones ópticas eh, necesitan de eh, las comunicaciones cuánticas perdón, necesitan de la, de, de la utilización de satélites ¿no? es decir, hay planes en los cuales el, el, el hacer una internet cuántica eh, pues requiere necesariamente pasar por satélites porque lo que se puede hacer con las fibras ópticas que es, bueno, amplificar la señal y repetirla de forma que, bueno, por, por más larga que sea la fibra, pues no importa, pues se, se, se amplifica y se repite, eso con la cuántica no es posible, entonces eso establece un límite que debe, eh, digamos, solallarse usando eh, satélite o constelación de satélite, esa es la, la, la realidad. Uh -huh. Muy bien, tenemos otra pregunta. De Montalbani. Eh, dice, muchas gracias por tu magnífica y detallada explicación. Me gustaría saber si la última misión de NASA DART las comunicaciones tan bestiales en distancia se hicieron vía cuántica. Leí que los paquetes de datos tardaban apenas 30 segundos en recorrer, recorrer 11 millones de kilómetros. Bueno, sí, ahí me gustaría comentar. O sea, la, la comunicación cuántica, no, la NASA DART, eso son comunicaciones clásicas. O sea, la comunicación. Cuántica solo tiene sentido cuando uno quiere transmitir una clave que sea secreta, es decir, el entorno del cifrado y el mantener el secreto de las comunicaciones, ¿no? que, bueno, que en este caso de la NASA, pues, pues no, no, no aplicaba, ¿no? Entonces, pero sí que me gustaría comentar el tema de, de, de, de la distancia y el ancho de, de banda, es decir, el, digamos que la la cantidad de luz que te llega, las la comunicaciones con, con las ondas espaciales, el, el, la cantidad de, de, de datos que manda por segundo es extremadamente pequeña, ¿no? porque eh, se usan comunicaciones ópticas, ¿sí? también se usan comunicaciones radio, pero, cada, pero las comunicaciones ópticas tienen la ventaja de que conducen a, un, a una cantidad de información transmitida, un ancho de banda mucho mayor que, que la radio, con un peso digamos, mucho menor, ¿no? Esa es la, la, la, la realidad, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, eh, lo de 30 segundos y 11 kilómetros, decir, bueno, 11 millones de kilómetros, eso es la, esencialmente la velocidad de la luz, ¿no? Es decir, francamente no sé si corresponde, pero, pero vamos, la luz en el vacío va a una velocidad que es, digamos, una de las constantes más importantes del universo, ¿no? Yo diría que casi de las más importantes. O bueno, no, no se me ocurre otra más importante. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Dice Vicente, ¿el telescopio móvil que se está diseñando tendrá esa óptica adaptativa? Sí, sí, la respuesta es sí, afirmativo. Estamos diseñando una óptica adaptativa eh, pequeñita que irá colocada en, en uno de los laterales del de telescopio este móvil que, que presentamos efectivamente sí sí nosotros queremos que damos nuestra aportación es la, la óptica adaptativa entonces pues hemos elegido un pequeño espejo deformable y bueno un sensor de frente de onda y una serie de cosas y tal y estamos estamos ha dicho esta misma mañana teníamos una una reunión para para, pues, para ver que la tenemos diseñada y a ver si, bueno, pues desde el punto de vista óptico, entonces ahora hay que buscarle la mecánica y luego fabricarla, sí, sí, pero vamos, esperamos hacerlo todo en Periquete, bueno, Periquete será el año próximo, pero bueno, está bien. Dice Montalbani, eh, los trabajos para Navantia ¿podría espe espe especificar un poco más? Bueno, eh, hasta donde me dejan los NDA firmados, <ríe> que, que, bueno, que, que bueno, que en realidad pues tampoco es, digamos, nada nada especial, es decir, en, en los barcos pues hay, lógicamente, un interés muy grande en poder hacer comunicaciones que no sean radio, para evitar que el adversario o el enemigo pues nos escuche y nos hackee, ¿no? Entonces, pues las comunicaciones ópticas tienen esa tremenda ventaja, ¿no? Entonces, bueno, pues es la, la idea, ¿no? En el barco hay un problema bastante grave que habrá que resolver, y es que, claro, el barco se mueve para todos lados, ¿no? Entonces, pues, eh, claro, nosotros estamos haciendo comunicaciones ópticas con telescopios que están anclados por una base de cemento tremenda a lo que es el terreno, ¿no? Entonces, pues claro, eh, si esto se pone a bailar, pues hay que resolver ese problema técnico, eh, digamos muy grande porque digamos ya la óptica adaptativa lo que conduce es a bueno pues a las pequeñas variaciones que produce la atmósfera pues compensarlas no digamos bandazos como dará el barco pues un problema digamos grave que hay que que hay que resolver no aparte de muchos otros no el sitio en el barco y bueno y no digamos la naturaleza de los componentes para que no se oxiden esas cosas ¿no? esa es un poco la, la, la idea es decir no no es nada Nada especial. Pero vamos, digamos ahí nuestra aportación, una vez más, es la óptica adaptativa y la estación, digamos, que hasta ahora habíamos llamado terrestre, pero vamos, habrá que cambiarle el nombre. ¿no? Sería, no sé, estación, pues no sé, terrestre barra marina ¿no? algo así. Sí, sí. Dice Vicente, ¿sería muy interesante esta óptica adaptativa para un uso comercial en telescopios para aficionados? Bueno, eh, desafortunadamente los espejos deformables cuestan, pues mira, mmm, eh, de los más baratos son veintipico mil euros, ¿no? Entonces eh, está complicado para aficionados, pero, pero sí que voy a comentar una cosa, si me lo permite. Uno de los proyectos que, que, que mencioné, el proyecto Enlace, contempla el desarrollo de un chip de fotónica integrada, un chip de fotónica integrada que es, bueno, de la misma manera que la electrónica integrada, pues hace un chip, ¿no? Que, bueno, que es lo que ha permitido que los teléfonos móviles sean cada vez más pequeños y las televisores cada vez más pequeñas y todos, digamos, los, los chips que, de, digamos que, que hacen la electrónica extremadamente pequeña y eficiente, puede hacer lo mismo con la luz, ¿no? Entonces, pues son los que llaman fotónica integrada. Y entonces, eh, ese proyecto incluye el desarrollo de un chip de fotónica integrada que deba suplir el efecto del espejo deformable, es decir que en lugar de que uno pues, cueste 20 y pico mil euros en un espejo deformable, eh, pues, bueno, porque se fabrique grandes unidades en chip y cueste no sé pues muy barato ¿no? o sea como siempre el diseño costará mucho pero después ya las unidades pues, se fabricarán por millones y entonces costando costando muy poco ¿no? eh, si lo conseguimos será un avance significativo y desde luego entonces pues, estará al, a, digamos, a disposición de los aficionados un pequeño detalle en el caso de las comunicaciones ópticas no necesitamos hacer imagen es decir, Solamente toda la luz va a lo que es el detector. Hay un único píxel. ¿no? Es un caso un poco distinto del, de, digamos, el, el astrónomo aficionado que, que lo que busca es tener una imagen. ¿no? Entonces, claro, en este caso, este chip para eso, este concreto, para eso no le serviría. Habría que hacer otros en el futuro para algo que no fuera comunicaciones ópticas. Pero podría veremos. Muchas gracias. Pues yo tengo una pregunta y Fernando, toda esta tecnología suena pues, muy puntera y quería saber si nos puedes dar, un, nos puedes dar una idea de, de, de cuánto está la, la industria canaria o, o la industria española involucrada en el desarrollo de esta tecnología o puede aprovecharse de, de esta tecnología. Bueno, mmm, yo diría que mucho, ¿no? No sé si atreverme a decir como que las comunicaciones ópticas están de moda, eh, todos los temas cuánticos están de moda porque, bueno, es, es algo que mm, empieza ahora a explotarse, me atrevería a decir que casi sin entenderlo 100%, pero bueno, pues empezamos a explotarlo, ¿no? Viste la lista de, de empresas grandes que están involucradas en en este, en este en los proyectos estos que te he comentado, ¿no? Eh, son empresas grandes, potentes y tienen un interés, digamos, muy, muy grande, ¿no? Han contactado con nosotros porque, bueno, para bien o para mal, pues, yo diría que somos los únicos depositarios mayores conocedores de, de cómo se propaga la luz en la atmósfera y, y cómo pueden compensarse con la turbulencia. Y, y entonces... Esas empresas están mm, moviéndose fuertemente en la división de las comunicaciones ópticas. ¿no? Yo creo que, eh, francamente, mm, cuando empecé esto mm, hace unos años, pues no pensé para nada que llegara tanta, tanto ah. interés. ¿no? Y estoy convencido que el interés viene dado por el tema de la parte cuántica ¿no? de las comunicaciones cuánticas y el secreto de las comunicaciones. Así, así como comenté el chat. Uh -huh. O sea, que la inversión en este tipo de, de proyectos puede tener una, un impacto económico multiplicador, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ha motivado. Eh, ya como decía, nosotros pretendemos tener una cierta vocación comercial, aunque, bueno, estamos todos dentro del, del Instituto Atrofísica de Astrofísica de Canarias, pero bueno, pero esperamos que en breve pues, podamos sacar, mm, eh, digamos, iniciativas de offs eh, que, que salgan del instituto y que, bueno, que seamos capaces de, bueno, entre comillas, de vender estos resultados, ¿no? Que, que vamos a, a acabar teniendo eh, en breve, ¿no? Eso, eso es algo que, que no está lejos, ¿eh? Eso es algo que puede suceder tranquilamente en unos años. Sí, sí. Y nos estamos moviendo en esa dirección. Pues para el chat, Iván Bazaga nos dice gracias por las charlas. Los aficionados solemos usar algún láser para señalar el cielo. ¿Este tipo de láseres pueden llegar a molestar en las, a las comunicaciones ópticas? En las comunicaciones ópticas. Pienso, pienso que no, pienso okay. que no, porque vamos a ver. Eh, precisamente una de las ventajas de la comunicación óptica es que, digamos, es extremadamente directiva, ¿no? Entonces, pues, es virtualmente imposible que pues, puedas darle a la, a, la, a la estación receptora, a menos que estés en la estación emisora, o que estés delante y le pongas el láser delante, ¿no? Es decir, yo diría que, bueno, que no, en cambio sí que puede molestar a no sé, a otras personas que aparezcan, pero bueno, yo estoy convencido que eh, los astrónomos aficionados, pues a diferencia de los, digamos, de algunos eh, aficionados al fútbol, ¿no? que, que bueno, que, que usaban el láser para molestar al portero del equipo contrario, pues eh, digamos, el, el señalar pues, no tiene por qué tener ningún tipo de problema, francamente. Muy bien pues tenemos alguna pregunta más pues, bueno son, son casi las siete si no tenemos más preguntas yo reitero mi agradecimiento a Luis Fernando es un, un placer un lujo mm. contar contigo y esperamos contar nuevamente contigo en próximas ediciones y, y nada y bueno pues Espero nada, que me hayan pasado más o menos bien y bueno y nada y aquí estamos en el instituto cuando quieran contactar o tengan algún interés en cuestiones de comunicaciones ópticas pues bueno pues no duden en contactar con el instituto que ya me lo haré llegar así lo haremos muchas gracias Fernando buenas tardes un placer bueno muchas gracias a todos nos vemos en próximas actividades adiós adiós Hasta luego. Chao, chao.